Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a empezar con una pregunta. ¿Le contarías cualquier cosa sobre ti a cualquier extraño de la calle? Por ejemplo, ¿te habías planteado alguna vez cuánta información privada desvelas dando tu número de teléfono? Desde el blog Chataca de tecnología hicieron una investigación a través de la cual, únicamente con el número de teléfono de una persona, indagando un poquito en Internet, conseguían muchísima información sobre esta. Y este puede ser un gesto que hagamos sin darle demasiada importancia. Y es que la privacidad es algo muy importante que debemos poner nosotros mismos en valor nuestra huella digital cada vez es más grande y más accesible. Y es que el hecho de no tener nada que ocultar no debe ser un motivo para que nos expongamos sin ningún tipo de pudor. Puedes pensar que a lo mejor tus datos de manera aislada no tienen gran valor, sin embargo los tuyos, los de tu vecino, los de otro ciudadano, etcétera, etcétera, dan muchísima información sobre la sociedad y nos hace más vulnerables y más manipulables. Y esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en el Brexit, en las elecciones de Estados Unidos, en conflictos que han sido manipulados para desestabilizar ciertas zonas geográficas, la desinformación dirigida es algo que ya está ocurriendo en el mundo y que, por un motivo o por otro, todavía no está legislado ni controlado de manera legal. Es verdad que es ilegal distribuir, por ejemplo, manzanas envenenadas, sin embargo, no hay ningún problema con difundir fake news. ¿Por qué? La realidad es que todavía no lo sabemos todo. Y otra pregunta que te lanzo ahí, ¿por qué Google y Facebook son de las compañías más valoradas cuando realmente tampoco fabrican nada? Bueno, estamos viviendo en un momento en el que nuestra intimidad, nuestros datos, la información son grandes activos que tenemos que cuidar y vigilar. Por eso, preserva tu intimidad, conciencia a tus hijos de la importancia de esto y muy muy importante, como siempre decimos, tener un pensamiento crítico ante todo lo que encontramos en internet y en las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.